Muy buenas tardes, son las seis y media, vamos a ir dando paso a las personas inscritas y una vez que estemos... Conectadas, empezaremos. Ya sabéis que estamos grabando la sesión para poder hacer eh, difusión del, del proyecto a posteriori porque sabemos también que no siempre los horarios se adaptan a, a todo el mundo, entonces sabemos que hay gente que se quería sumar pero que no ha podido y esta es una forma de, de hacerlo accesible. Y ya. <ríe> Hola Paco, buenas tardes. Hola. Wow, qué azul, ¿eh? Sí, bueno, veo que ya hay muchos grupos. Eh, si vamos cerrando los, los micros, que ya sabéis que al final de la sesión tenemos un espacio de, de debate, ya vemos eh, caras conocidas de los talleres anteriores. Vemos eh, muchos de nuestros grupos locales y bueno, yo solo dar eh, una pequeña, eh, un pequeño paso a, a Gemma Simón, que nos acompaña hoy en el, en el taller, que es la presidenta de, de convici y que hoy va a hacer la apertura de esta, de esta sesión. Bienvenida Gemma y cuando quieras empezamos. Hola, pues muchas gracias Laura. Eh, pues damos comienzo al, al tercer taller de este proyecto del de efecto bicicleta. Eh, pasamos ya al Ecuador entonces de los cuatro talleres que vamos a hacer que tratan sobre la, la importancia de la bici frente al cambio climático para esta lucha eh, pues, por tener unas ciudades más limpias, más saludables y, y más equitativas. Este proyecto lo estamos haciendo junto al equipo técnico de GA21 de la mano de Alfonso Sanz y de Miguel Mateo. Y, y en este en concreto, eh, que vamos a hablar de los ODS, vamos a poder presentar un proyecto que estamos haciendo en Convici, que se llama Cycling with Clean Air en el que estamos midiendo la calidad del aire y además eh, porque pensamos que es un punto estratégico para, para divulgar que son eh, las zonas de bajas emisiones y su importancia. Y, y para esto nos nos acompaña la, nuestra técnica María José Sales, eh, pero también tenemos otros invitados de otras organizaciones eh, con las que tenemos gran afinidad. Eh, que estamos colaborando además en la campaña de Clean Cities, que son eh, Félix Jiménez, eh, de Ecologistas en Acción, y eh, además contaremos pues, con, un, eh, con una ponencia del MITMA, eh, de Antonio Pérez Peña, que es responsable de la oficina de la bicicleta en el Ministerio y de la Estrategia Estatal de la Bicicleta. En, en este taller eh, queremos crear un espacio que sea para contrastar todos estos proyectos. Eh, queremos contrastar también distintos tipos de perfiles, perfiles profesionales, perfiles activistas, proyectos sociales y del ministerio, eh, pues para analizar este, este efecto que tiene la bicicleta, en, pues ya lo dicho, en las ciudades más saludables que queremos. Esperemos que, que sea interesante, tan interesante como los otros dos. Y, y bueno, vamos a ir recogiendo todas las impresiones y todos los comentarios que surjan. Eh, gracias, Laura, por, por moderarlo y por dar paso a todos los, los ponentes. Ha habido un, un ligero cambio y es que del orden que estaba previsto, eh, eh, Antonio Pérez Peña del Mitma va a pasar al último lugar para conciliar con, con tareas del cuidado. ¿vale? Entonces pues a ver, primero será eh, la ponencia de GA21, eh, luego tendremos a Félix Jiménez de, de Clean Cities, de, de Ecologistas en Acción, luego el proyecto de Cycling with Clean Air de María José Sales. Y ya finalmente a Antonio eh, del Mismo. Y bueno, ya para finalizar, solo invitaros al cuarto taller que será el 20 de octubre con el título de Más allá del riesgo, las aportaciones de la bicicleta a la salud en España. Así que pues empezamos. Muchas gracias, Yema eh, como has dicho, vamos a dar comienzo al, al marco técnico de la, del taller de hoy con GA21. Así que Miguel, Alfonso, cuando queráis. Pues muchas gracias, Laura. Ya hemos, creo que estaréis viendo la presentación que tenemos preparada sí. que vamos a hacer entre, entre los dos entre Alfonso y yo y de hecho empezará Alfonso así que le, le cedo la palabra para que, que os, bueno os explique Pues efectivamente con esta parte de, de las cuentas de la bicicleta eh, lo que queremos es resaltar la importancia que puede tener este medio de transporte para afrontar las distintas crisis y retos ambientales que están por delante ¿no? y, y siempre conviene recordar bueno en primer lugar agradecer de nuevo nueva convicción la organización y a los presentes como hay algunas de las personas presentes que, que no estaban en los anteriores talleres dedicaremos a lo mejor 30 segundos a explicar alguna cosa de enfoque para que se entienda bien lo que estamos haciendo no pero si pasas, pues efectivamente eh, el objetivo que tenemos ahora es entender el efecto bicicleta, es decir, la importancia de la bici frente a esos retos y qué consecuencias tiene y sobre todo qué impactos puede evitar el uso de la bicicleta. En ese sentido, eh, resaltamos a varias claves de ese efecto bicicleta, ¿no? Porque son... Las determinantes de su, de su calidad y de su cantidad, es decir, cómo se utiliza, cuánto se utiliza la bicicleta y en qué condiciones se emplean, es una de las características fundamentales para entender eh, las cuentas que estamos haciendo y sobre todo qué fenómenos generan en el modelo de movilidad, porque podríamos entender el, la bicicleta como un elemento aislado, pero ahora veremos que precisamente esa, esa fusión dentro del sistema de movilidad es lo que le da su potencial. Si hiciéramos infraestructuras y luego veremos un poco ese, ese ejemplo, infraestructuras exclusivamente para la bicicleta, al margen del resto de las infraestructuras viarias, pues nos encontraríamos con unos impactos distintos que si se utiliza la, la infraestructura existente, ¿no? Y, y, y por tanto también es muy importante entender eh, cuánta gente está utilizando la, la infraestructura. A más uso de la infraestructura, por ejemplo, pues más eficiencia ambiental va a tener esa infraestructura. ¿no? Y por tanto estamos siempre eh, atados a entender las cuentas de la bicicleta vinculadas al uso y eso es lo que veremos en, en varios ejemplos. ¿no? Nosotros, dentro de lo que decía de, de entender el enfoque de, de nuestras cuentas, pues eh, hacemos un análisis global de, de la movilidad ciclista, entendiendo que, que, por ejemplo, el consumo energético no es que entenderlo exclusivamente en la fase de desplazamiento de cuando nos movemos en bici, sino también en la fabricación, en la construcción de la infraestructura, gestión del sistema, etcétera, etcétera. ¿no? Y hoy, Dentro de ese enfoque de, de ciclo global, queremos eh, entender cuáles son las cifras básicas de la bicicleta en relación a esa esfera de valor ambiental, igual que el primer día pues, o el segundo día hablamos de la esfera económica monetaria y algún otro día pues vamos a hablar de la parte social. ¿no? Ese es un poco el esquema que ya hicimos en otras cuentas como las del transporte que hicimos para ecologistas en acción y que eh, enriquecen y completan la visión de, de las cuentas tradicionales de ambientales que suelen estar circunscritas pues, a un aspecto. ¿no? Pues, se, seguimos entonces para dar un, unas pinceladas de en qué modelo, como digo, de movilidad estamos en relación al sector de, del transporte y, y en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de, de los indicadores sintéticos más eh, importantes para entender qué pasa con el transporte en este país o con la movilidad en este país. Nos hemos cogido la referencia oficial de emisiones de gases de efecto invernadero de 2019 y hemos comprobado que, eh, sigue siendo de una envergadura eh, enorme. ¿no? Estamos hablando de 89, casi 90 millones de toneladas de CO2 equivalente, que, que no maneja estas cifras, a lo mejor pues dice, pues no sé cuánto es eso, cuántas son esas emisiones, pues eh, convierten al transporte en, en el sector de más eh, importancia en términos de emisiones de todos los sectores económicos y de actividad de este país. Y dentro de ello, pues nos topamos con que el transporte, bueno, esas son las, esas son las, las que he dicho, los 90 millones son eh, las emisiones del transporte viario exclusivamente. imaginaros eh, lo que hay que sumar de transporte en aviación, marítimo, etcétera, para darnos cuenta de ese porcentaje tan elevado que tiene de responsabilidad el transporte en términos de, de emisiones. ¿no? Y, y en ese sentido, pues recordar que dentro del, del viario, el automóvil pues representa dos terceras partes de las emisiones. De alguna manera, esas dos terceras partes vienen a ser pues una de las piezas fundamentales de, de la emergencia climática, porque si... Entendemos que el transporte es el, el sector con más, acti más actividad en términos de emisiones y, y el viario, el más importante dentro de, del sector de transporte y el, eh, el automóvil, de, el más importante dentro de, del sector viario, pues nos daremos cuenta de que mover al automóvil va a ser una de las piezas fundamentales de mover las emisiones en este país. Como decía, hicimos una, una reflexión de este tipo ya en, para ecologistas en acción hace unos años y, y en relación a ese análisis global que a veces se olvida del transporte, pues traíamos a colación aquí la importancia de otras fases que no son exclusivamente las del desplazamiento. ¿no? Si veis la, la fila última que resume todos los medios de transporte rodado, nos encontramos con que efectivamente el desplazamiento pues, supone el 86 o casi el 87% de las emisiones del ciclo global, pero la fabricación o las infraestructuras, por ejemplo, suponen una parte importante y hay que estimarla porque eh, también, desde luego, forman parte de, esa, eh, de ese tipo de desplazamientos. En ese sentido, hemos hecho una estimación más actualizada del, de las emisiones del ciclo global de transporte viario en España en 2019 a partir de, de, del, del inventario oficial del Ministerio de Transición Ecológica y, y nos encontramos con que de nuevo las, las emisiones eh, una vez contabilizado todo lo que venimos diciendo, pues ascienden nada más ni nada menos que a 127 millones de toneladas de, de CO2 equivalente, es decir, una cantidad gigantesca de, las cual, de la cual eh, dos terceras partes, como decía, eh, son emisiones del, del automóvil y, eh, y, y no hay que olvidar que además de esto, Hemos de añadir una partida muy importante que son las eh, fases no circulatorias, ese 13% que veíamos ya de las cuentas ecológicas del transporte y por tanto pues también hay que asignar eh, unas cantidades adicionales a, a esas emisiones de, del automóvil o, o de otros medios de transporte viarios. Hay alguna precisión técnica también añadida de, de cómo hay que sumar una partida dedicada a las emisiones derivadas de la energía primaria necesaria en para el sector, pero por no entrar en, en muchos detalles técnicos, simplemente recordar esto que estamos hablando de cifras gigantescas de, de emisiones en este país. ¿no? Y eso se traduce como... En, en unos factores de, unis, de, de emisión unitarios del ciclo completo, no en donde, por ejemplo, pues, pues tiene, tenemos claramente también de nuevo los turismos como el, el sistema de transporte o el modo de transporte con más emisiones en términos de gramos de, de CO2 equivalente por persona y kilómetro. Estamos revisando estas cifras un poco porque... Hay unos problemas con el inventario del 19, pero más o menos haceros con la idea de que efectivamente hay una responsabilidad fundamental de, de los turismos en, en todo ese conjunto de, de elementos básicos que son las eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues ahora tomo yo la palabra para explicar que en, en, en todo este que nos ha contado Alfonso, como veis, todavía no, no ha aparecido la bicicleta, porque el, el inventario de emisiones, al considerar solamente la, la fase de desplazamiento, eh, no tiene en cuenta la bicicleta, asumiendo que no, que no provoca emisiones, aunque bueno, no, con, con la consideración que estamos haciendo nosotros y con la aparición de la Bicicleta eléctrica no es, del todo, no es del todo cierto, pero bueno, precisamente lo que estamos haciendo en el marco de este estudio es, siguiendo este esquema metodológico, este enfoque de, de ciclo completo, pues ver qué ocurre con, con la bicicleta para poder establecer la, la comparación con el resto de modos ¿no? del, sector, del transporte viario. Y el primero de los elementos que hemos pasado a analizar es la, las emisiones asociadas a la, a la fabricación de las bicicletas. Para ello tenemos las, las estadísticas que, que nos proporciona AMBE en relación con las ventas de, de bicicletas, que además nos permiten diferenciar las bicicletas convencionales, podríamos llamarlas, de, de las bicicletas eléctricas. Y lo que ocurre es que, que lo que hacemos, como nosotros estamos haciendo la contabilidad o las cuentas de, de un año, del de 2019 en este caso, Claro, las, las bicicletas, como ocurre con, con, cuando se habla de la esfera monetaria, pues tienen un, un, una vida útil y allí tienen un periodo de, de amortización. Esta es una de las primeras incertidumbres con las que nos manejamos porque no existe un, un criterio para establecer la vida útil de la bicicleta. ¿eh? Tampoco está muy claro si se puede establecer en función de, de, del tiempo, de los años que dura o de los kilómetros que recorre. Tiene mucho que ver con, con el mantenimiento que se haga de ella y el uso. Entonces, bueno, hemos... Eh, a la vista de las diferentes fuentes que nos hemos encontrado, hemos establecido, un, para realizar esta primera aproximación, una vida útil de, de 10 años por bicicleta. Y hemos entendido que se hace una amortización, por así decir, de, de las emisiones, a lo largo, que es homogénea a lo largo de toda esta vida útil. Lo que quiere decir que para calcular las emisiones de la fabricación de bicicletas tenemos que tener en cuenta las, las, las bicicletas que se vendieron en España eh, ya desde 2010. Y esto nos permite obtener una, una cifra de, de las bicicletas que se amortizan en el 2019 en, en España, de, de, tanto de las convencionales como de las eléctricas, que son estas cifras que, que estáis viendo ahora en pantalla. un millón Algo más de un millón en, en el caso de las convencionales, eh, algo más de 40.000 en, en el caso de las eléctricas. Hemos consultado también una serie de, de fuentes, tampoco son muy... Muy numerosas, pero ya existen bastantes estudios sobre la huella de carbono o el análisis de ciclo de vida de, de las bicicletas que normalmente se suelen circunscribir a, a modelos específicos que, claro, varían de unos a otros. Tampoco es, es fácil establecer un criterio o, o tener un, un ratio único para saber cuál es la, la emisión de, de una bicicleta, con lo cual lo, bueno, lo que hemos hecho ha sido elegir el que nos parecía que podía ser más útil para, para hacer por lo menos esta primera aproximación para el taller, para, para incorporar al estudio, que, tiene, que proviene de, de un estudio que, que ha hecho la marca Trek, eh, en el que analizaba el, las emisiones asociadas a la fabricación de cuatro de sus modelos de, de bicicletas, tres de ellos convencionales, uno de ellos eléctrico, ¿no? y con este resultado que veis en, en pantalla. En el caso de las bicicletas convencionales, cada una de estas bicis, eh, supone la emisión de 155 kilogramos de, de CO2 equivalente, en la eléctrica 229, bastante superior, claro. Y, y con estas cifras y el parque de bicicletas o, o el número de bicicletas que se amortizan, esto ya nos permitiría calcular o estimar cuáles son las emisiones eh, asociadas a la, a la fabricación de las bicicletas que que circulan por, por nuestro país. Eh, no voy a presentar ahora las cifras de cada uno de los apartados porque primero me voy, a, me, me voy a detener en explicar cuáles son los elementos que permiten hacer la estimación y luego los voy a presentar todos, que además tiene más interés verlos comparando cada una de las fases con, en las que, que componen el ciclo completo. ¿no? Pues lo dicho, con, estas, con estos datos que os he contado ya podemos tener una primera estimación de, de la fase de fabricación de, de bicicletas. Después entraríamos en la fase de desplazamiento, que en este caso solamente eh, tendría eh, repercutiría en, el, en los desplazamientos de las bicicletas eléctricas. Los que estuvierais en el, en el primer taller eh, os sonarán estas cifras porque fue una primera estimación que ya nos, es, nos eh, quisimos aclarar que, que, es, que tiene mucha complejidad, que hay que tomarla con prudencia, pero que es la que nos sirve para, para avanzar en este estudio tiene que ver con el número de desplazamientos diarios que, que entendemos después de analizar las encuestas de movilidad que se realizan en, en los diferentes territorios, eh, el número de desplazamientos diarios que creemos que se realizan en, en bici, que estimamos que se realizan en bici, 2,4 millones al día, y cuál es la longitud promedio de esos desplazamientos, en unos 4,5 kilómetros, ¿no? lo que ya nos permite obtener unas cifras de cuáles son los recorridos totales, el número de desplazamientos y los recorridos totales que se hacen en, en bicicleta en, en España. Más de casi 4.000 millones de, de, de personas kilómetros, de, de kilómetros recorridos en bicicleta. Claro, Aquí lo que no tenemos, por eso está este, este aviso de que aquí hay algo que, que nos tiene que hacer bueno, pensar, es que, que lo que no tenemos es el detalle de, de cuántos de esos kilómetros se recorren en bicicletas eléctricas y cuántos se recorren en bicicletas convencionales para poder, hacer, para poder aplicar este factor de, de emisión que, que presentamos aquí, que es el que nos, nos proporciona el IDAE para calcular las emisiones de, de la bicicleta eléctrica. Y nosotros lo que hemos hecho para hacer esta primera aproximación es suponer que, que los desplazamientos son proporcionales al número de bicicletas eléctricas. Será una cuestión que a lo mejor podrán, podemos debatir o comentar luego porque quizá las bicicletas eléctricas por su propia naturaleza están pensadas para recorrer distancias un poco más largas, pero, pero tampoco tenemos esa, ese dato o esa certeza. ¿no? En cualquier caso con estos, con estos datos que estamos presentando nos permite obtener una, una estimación de cuáles son las emisiones asociadas a la, a la fase del desplazamiento que, que luego veremos a cuánto ascienden. La siguiente de, de las fases de, que analizamos tiene que ver con el mantenimiento de las bicicletas. Para esto hay, no, nos hemos encontrado bastante menos información, pero hay una que nos ha resultado bastante útil, que es este estudio que se hace de la huella de carbono de una bicicleta eléctrica, que se hacía, eso sí hay que advertirlo, con datos provenientes de un establecimiento en concreto, de una tienda, de un taller que, que colaboró en con los autores de este estudio, proporcionándoles la, la información de cuáles eran los consumos en, su propia, en sus propias instalaciones. ¿no? Entonces, esto no es generalizable a cualquier tipo de, de taller de, de bicicletas. Además, en el caso de la bicicleta existe claro, un fenómeno de, de autorreparación bastante importante en el cual lo que se produce es una venta de, de, de productos, vamos, de, de diferentes componentes que luego muchas personas... Eh, utilizan para hacer sus propias reparaciones. ¿no? Entonces esta, este dato eh, lo manejamos porque es el que nos permite hacer la estimación, pero sabemos que, que necesita seguramente profundizar o que será algo que, a lo que habrá que prestar atención más adelante. En cualquier caso, en este estudio lo que nos ha permitido obtener es un porcentaje o, un, o, o ver cómo se distribuyen eh, las, las emisiones en las diferentes fases y hemos podido ver que en relación con, con la fase de fabricación que hemos analizado antes, la de mantenimiento representa un 49% de esas emisiones. Pero como he dicho, esto es un estudio que se circunscribe a la bicicleta eléctrica. Y claro, en, en, en, la propia, en el propio estudio ya lo explican, el 90% de estas emisiones asociadas a la fase de mantenimiento tienen que ver con, las, con la reparación o la sustitución de las baterías de la bicicleta eléctrica. Con lo cual, cuando estamos hablando de bicicletas convencionales, hay que tener en cuenta que solo sería ese, un 10% de de, ese, de esas emisiones que, que estimemos. En cualquier caso, con estas cifras no, nos permiten aproximar lo que serían el, el las emisiones en, en la fase de mantenimiento. Y ahora sí, os enseño cuáles son las, las cifras que resultan de, de este ejercicio de estimación en las diferentes fases. Y vemos que, que en total estamos hablando de, de 0,2 millones de toneladas de CO2. No sé si os acordáis de, de la cifra que había dado antes Alfonso para, para el conjunto del transporte viario, pero, pero es, es, claro, es infinitamente inferior. Si queréis, antes de pasar a, a ver esa comparación, lo que podemos ver es cómo se reparten las, las emisiones en las diferentes fases, que en el caso de la convencional es prácticamente en su totalidad o en la gran mayoría corresponden a la, a la fabricación de las bicicletas. Y sin embargo, en el caso de, de las eléctricas, ya va cobrando mucho mayor peso el mantenimiento frente al, a las emisiones que tienen que ver con, con la fabricación y el desplazamiento, que es, es la parte más pequeña de las emisiones. Como veis, la comparación pues es, es, es tremenda, porque es eh, bueno, la verdad es que no he hecho esta, esta cuenta, pero es... Infinitamente superior en las emisiones del, del sector del transporte viario en comparación con las que produce el sector de la, de la bicicleta. Y voy a volver a dar paso a Alfonso porque os habréis dado cuenta seguramente de que no he hablado todavía nada de, de las infraestructuras, que son un elemento de mucha importancia en, en los análisis que estamos haciendo y, y que ahora Alfonso va a explicar algunas cuestiones relacionadas con ello. Sí, como decíamos desde el principio, la idea es entender el ciclo global de, de la actividad, del transporte o de, de la movilidad ciclista en este caso. Y hasta ahora lo que os hemos ofrecido son unos datos pues del tema de desplazamiento, la fabricación y mantenimiento. Pero queda una partida importante que es qué pasa con la infraestructura ciclista. Y, y para analizar en el caso de España. Hemos aplicado, bueno, hemos estudiado una, un ejercicio que se ha hecho en Francia el año pasado y que nos parece de, de gran interés, que es eh, para entender el impacto ambiental de las infraestructuras ciclistas, y en ese sentido hay varios impactos que ahora revisaremos, eh, pone, hacemos un punto de partida. El punto de partida es, vemos cuáles las necesidades de infraestructura ciclista de aquí a 2030, y los franceses han establecido que se trata de unos 100.000 kilómetros de, de vías segregadas y vías de alguna manera adaptadas a la circulación ciclista. Y a partir de esa cifra es como estudian ese, el impacto ambiental de, de, ese, de esa de apuesta esa Tan importante como, como es la de generar un cambio modal eh, muy de, de, de envergadura en, en el país, en Francia, ¿no? que, que partía, como vimos en otra de las ponencias, de una proporción del reparto modal, de un reparto modal bastante semejante al que estamos manejando en estas cuentas. ¿no? Bien, pues ese impacto ambiental por sintetizar sus contenidos o sus segmentos, hay en primer lugar la artificialización y impermeabilización del suelo debido a la infraestructura la, los temas vinculados a la pérdida de biodiversidad y fragmentación del, del territorio también derivados de la infraestructura y finalmente la huella de carbono de la eh, construcción de la misma infraestructura. ¿no? Esos tres elementos yo creo que son muy importantes eh, analizar porque eh, no podemos ser ingenuos de que la, este tipo de infraestructura no tenga sus su consecuencias del tipo ambiental. ¿no? Y en ese sentido, eh, hablando de superficie artificializada y también con ese orden de magnitud que veíamos en el caso de la energía, también pasa en el caso de, de, de la superficie artificializada, en el caso de Francia, con ese planteamiento de 100.000 kilómetros eh, añadidos de infraestructura ciclista para 2030, se habla de un 0,3 o 0,7% de la superficie artificializada. ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues que eh, frente a, a los 56.200 hectáreas que se artificializan de suelo en Francia cada año, pues eh, simplemente con esa superficie que se hace en un año, se podrían construir 187.000 kilómetros de vías ciclistas, lo cual vuelve a, a mostrar que, que, que el impacto indudablemente es de otro orden de magnitud muy distinto al que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de, de viario, de ferrocarril, de aeropuertos, etc. Y finalmente, en ese análisis que yo creo que nos puede servir de referencia, eh, hablamos de la, de la huella de carbono, de esa infraestructura. Eh, en una pista bici tipo vía verde, que es como calculan, en el caso francés, eh, el, el contenido de emisiones que puede generar un, una infraestructura ciclista, pues se eh, se estiman entre 70 y, y 380 toneladas por cada kilómetro, toneladas de, de CO2 equivalentes. Es eh, esa gran variedad de, entre 70 y 380, pues se debe a que el soporte inicial y los materiales empleados son la clave. Por eso es fundamental entender si estamos haciendo infraestructura sobre viario y asistente, sobre viario que está ocupando el, la motorización o el vehículo privado, o estamos hablando de una infraestructura exenta y nueva que indudablemente va a generar mucho más eh, impactos y en particular más emisiones para su construcción. ¿no? Casi la mitad de la, de la huella de carbono de esa construcción de infraestructura es precisamente la artificialización del suelo. Y como referencia, para que os hagáis idea, eh, para hacer una carretera eh, convencional, han, estimaron unos 6.000 toneladas de, de CO2 equivalente por cada kilómetro, frente a los como mucho 380 de las pistas y vías verdes. Eso supone pues, una proporción de entre, creo que habíamos estimado, Miguel, dale al clic, entre 16 y... Y 85 veces menos que una carretera. Es decir, ese es el, el orden de magnitud. ¿no? Una infraestructura ciclista más o menos puede representar eh, un, del orden de 85 veces menos que, que una carretera en términos de emisiones. Y hemos hecho ese ejercicio también y pasamos, eh, lo habíamos hecho ya en otras cuentas en el caso de Andalucía, y, y nos, es, nos permiten explicar cuáles son los factores que explican la mochila energética y de emisiones de la infraestructura cíclica. ¿no? Eh, como decía, un primer factor es cómo se ha construido. Y decíamos, si aprovechamos el viario existente, es una mochila energética mucho más reducida que si creamos un viario nuevo. Pero el otro factor fundamental es cuánto se utiliza, porque si construimos una infraestructura ciclista y lo usan eh, muy pocos ciclistas, indudablemente la mochila energética de emisiones que llevan esos ciclistas va a ser muy superior. ¿no? Hicimos el cálculo de la exitosa red de vías ciclistas de Sevilla y, y vimos cómo... A través de los datos de longitud de la red, de la intensidad media de bicicletas, etcétera, la energía utilizada para construir la red eran 16.000 toneladas equivalentes de petróleo, que se traduce pues, en cerca de 50.000 toneladas de, de CO2 equivalente y, por tanto, pues, en términos de kilómetro, 440 toneladas equivalentes por kilómetro. ¿no? Todas estas cifras me imagino que os están mareando y que son un poco difíciles de, de asimilar si no se manejan habitualmente, pero lo que yo creo que interesa sobre todo son órdenes de magnitud, entender cuáles son las, el diferencial tan importante que puede aportar la bicicleta, sobre todo si se aplican esos dos factores. Eh, un aprovechamiento del viario existente y un uso masivo Si son los dos factores, llegaremos a una eh, eh, mochila energética y de emisiones mucho más reducida. ¿no? Si pasamos, bueno, ahí están los resultados, también los tenéis ahí y podréis, como esto se va a colgar también, esta presentación, pues podréis eh, también leerlo con más calma y os paso de nuevo la palabra con Miguel. Claro, lo que, lo que decía Alfonso es que los, las, las cifras efectivamente nos, nos, nos pueden a lo mejor no nos dicen demasiado si no estamos muy familiarizados y que lo que interesa es conocer esa, o, o, o establecer esas, esas comparativas o, o, o ver cuáles son los órdenes de magnitud en cada caso que corresponden a, a cada forma de, de desplazarse en este caso. Entonces lo que hemos hecho es ya conociendo también o teniendo una estimación, como hemos visto antes, de, de las emisiones en, en cada una de las fases de del ciclo completo de la bicicleta, ahora también una estimación para el caso de, de las infraestructuras y en, eh, retomando eso que habíamos dicho antes de que, se, de que estimamos una vida útil de unos 10 años que, que a veces establecen unos 15.000 kilómetros para, para una bicicleta que nos hablaría de un, un recorrido anual de 1.500 kilómetros, pues hemos tratado de ver cuáles son, cuál es ese factor de emisión unitario del que veíamos antes también la referencia para los modos viarios en el caso de, de la bicicleta, de la convencional y de, y de la eléctrica, ¿no? teniendo en cuenta esta, estas pautas de, de uso que decimos aquí. Y, y aquí es donde, más allá de, de las cifras que tienen su interés, pero esto es lo que, lo que resulta muy, muy interesante ver y es la, la comparación que, que hay con con los modos viarios, ¿no? frente a, a rangos o órdenes de magnitud que superan los, los 100 gramos por persona kilómetro, gramos de CO2 equivalente, 160 en el caso de los turismos, en el caso de la bicicleta estamos en unos 11, en el caso de la bicicleta convencional y la bicicleta eléctrica bastante más elevados, pero que se mantienen en el orden de los, de los 25 gramos por, de CO2 equivalente por, por kilómetro recorrido. Y esto es lo que nos da idea de de cuál es el, el, el valor ¿no? de, de la bicicleta o el, el interés. Y bueno, creo que nos estamos extendiendo en el tiempo, vamos a ir muy rápido, pero no queríamos dejar de dar más allá de, de las conclusiones que hemos sacado de, del estudio francés. Eh, ya se ha mencionado que existen otros impactos, no vamos a hablar de calidad, de calidad del aire porque hay otras ponencias que, que van a a explicarnos con, con detalle estas cuestiones, pero sí queríamos dar una o, o mostrar un, un ejemplo, un caso de, que tiene que ver con esto de la ocupación de las infra, infraestructuras, porque claro, es muy diferente en el caso de las vías ciclistas, donde podemos estar hablando más o menos aproximadamente de, de unos 3 metros de, de ancho, teniendo en cuenta la banda ciclista y los resguardos, sé que, que no son siempre así y, y no, a lo mejor no deberían ser así, pero bueno, es, podemos establecerlo con un, con un valor aproximado promedio. Y claro, en el caso de las, de las infraestructuras viarias, es muy diferente dependiendo del tipo de infraestructura, porque ya no solamente se trata de, de los carriles de circulación, de las plataformas, no de, es, hay que tener en cuenta los taludes, los arcenes, eh, las medianas, toda una serie de, de, de dimensiones que, que multiplican la, la ocupación. ¿no? Y habíamos hecho un ejercicio en el caso de, de Guipúzcoa, donde conocemos con, con bastante... Detalle el, el alcance de la red ciclista y si hacíamos el ejercicio de, de quitarle al territorio guipuzcoano lo que ocupan sus infraestructuras ciclistas, ya veis que a la escala provincial prácticamente no se aprecia. Si nos acercamos un poco a la zona de, de San Sebastián ya podemos ver cuál es esa mancha que van dejando las, las infraestructuras ciclistas, pero es algo, es algo muy tenue porque en su conjunto ocupan 1,1 kilómetros cuadrados. Claro, si nos vamos al caso del, del viario... Es, es muy distinto porque ya la, la ocupación que hacen del territorio es más que visible, aparte de la fragmentación que, que también lo estamos viendo y, y es que estamos hablando de 160, de 161 kilómetros cuadrados, que es una, una cifra muy superior a, al caso de las, de las bicicletas. Bueno y con esto yo creo que lo podemos dejar porque habrá tiempo en, en todo caso en el debate de, de continuar charlando y, y creo que nos hemos extendido un poco. Gracias. Seguro que sí, no pasa nada. Es que, eh, ha sido, bueno, si todos han sido interesantes, creo que, que esté especialmente, ¿no? Seguimos enseñando las tripas del informe para que después tenga, tenga sentido y, y creo que esta vez eh, ya no, nos hemos superado con el carácter. Eh, crítico ¿no? hacia el impacto que tiene la bicicleta en el sector del, del transporte en, en concreto, pero también vinculado al, al medio ambiente. ¿no? Y es que eh, vamos a decir que emitimos, pero cuánto o sea, ¿cómo de poco emitimos? ¿no? Están todos intentando vincularse a la palabra sostenible, cero, eh, no emisiones, etc., y nosotras aportamos que incluso nosotras eh, emitimos, pero lo hacemos tan poco y con, una, un, con un reparto del espacio público y con una capacidad de, de cambio modal eh, brutal. Así que muchas gracias. Eh, para continuar, eh, ¿no? vamos a, también a, a una visión eh, del ecologismo eh, crítica, y, pero que, con la que tenemos mucha afinidad. Así que eh, Félix, cuando quieras. Hola, pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la invitación de, de Conbici. como ha dicho Laura, pues somos dos. Organ... Bueno. Este, dos confederaciones ¿no? que tenemos mucha afinidad y, y bueno pues eh, la persona en principio que iba, que iba a participar en, en esta ponencia era Carmen Dulce que es la coordinadora en España de la campaña Clean Cities aparte de pues, la coordinadora del área de transporte de, de ecologistas en acción pero bueno no podía porque tenía otro compromiso y bueno pues eh, al final me lo propuso a mí que, que siempre estoy con liado con temas de movilidad ciclista y bueno pues voy a un poco trasladar un poco lo que, eh, lo que es, en primer lugar, la Clean Cities. Bueno, yo creo que, que lo conocéis, ¿no? Ya habéis hablado de ello, pero bueno, mencionar que es una, una campaña internacional que, que está en, intrincada por una eh, coalición de organizaciones que quiere comprometer a los gobiernos eh, de todo rango, pero sobre todo municipales, por, por, por ello el nombre de Clean Cities, ¿no? Eh, gobiernos de ciudades a la mitigación de, de los gases de efecto invernadero y, por ende, del cambio climático. Eh, tiene dos grandes objetivos, eh, que serían la, conseguir unas ciudades libres de emisiones para 2030 y la prohibición de vehículos de combustión en la Unión Europea, que vemos que son unos objetivos bastante, bastante ambiciosos. Bueno, antes de entrar en la intervención, también pues agradecer la, la intervención a G21, que la verdad que ha sido muy, muy enriquecedora y sobre todo porque, porque nos ha traído eh, los efectos también de, de la fabricación y el mantenimiento y de la construcción de viario, que son, son impactos que, que se suelen olvidar, que son muy difíciles de cuantificar, yo creo, pero que nos han traído unos datos bastante, bastante certeros. Bueno. Pues nada, comentar algunos datos que tenía yo aquí también que están extraídos de algunos informes tanto de Clean Cities como, como de otros eh, que se manejan. Por ejemplo, para la, para la COP26, para la cumbre eh, contra el calentamiento global, la última, eh, se, se hicieron unos cálculos de que el transporte suponía el 24% de las emisiones totales de CO2. Estoy hablando a nivel internacional, que los datos anteriores se referían más a, a nivel estatal. Y tres cuartas partes de ellos se debe a la quema de, de combustible para, para transporte por carretera. Eh, y otra, además de estos datos en global, eh, hay una tendencia que es que estas cifras a nivel global van en aumento cuando bueno, pues obviamente si, si queremos afrontar el reto del, del cambio climático, y frenar el cambio climático, pues debería ser al contrario. Eh, además, eh, bueno, estos, esto, estas cifras suponen un, un efecto de unas 7 eh, millones de muertes prematuras al año. Estos siempre son cálculos también muy complejos, como los anteriores que, que manejábamos de fabricación de, de bicicletas e infraestructuras, pero bueno, los expertos en salud estiman un poco en esa cifra. Eh, bueno. También mencionar que el grupo, el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático, pues señalan el ciclismo o la movilidad en bicicleta eh, como una de, de las soluciones. ¿Por qué es una de las soluciones? En primer lugar, eh, se ha señalado en una ponencia anterior, la bici, al menos la bici convencional, en su desplazamiento, pues emite, es, es un vehículo cero emisiones, la, la, la introducción de la bici eléctrica, cada vez con más pujanza, Sí que favorece la utilización de la bici en los desplazamientos, pero introduce, introduce emisiones en, en esa en, en, en, en, o sea, introduce emisiones en los desplazamientos en bici. Eh, bueno, pues comentar que, que por cada kilómetro de, de, en, que circulamos en bici estamos ahorrando 150 gramos de CO2 con respecto a los vehículos motorizados. Y pues, eh, en un país como puede ser Holanda, Países Bajos, eh, donde el uso de la bicicleta es bastante mayor que, en, por ejemplo, en el Estado español, se calcula que en siete años eh, se pudieron ahorrar un eh, millón toneladas de, de CO2, que equivaldría a la plantación de 54 millones de árboles. Para que veamos que, bueno, que, que puede que el uso de la bicicleta puede ser realmente significativo en, en el ahorro de, de emisiones. Eh, también, pues bueno, otro dato también de, de este informe, que las bicicletas eléctricas ahorrarían un, hasta un 90% de lo que emite una furgoneta diésel, o sea que aunque, bueno, en el, en el informe anterior ha quedado bastante más claro ¿no? el, lo que suponía a nivel de, de emisiones, no las bicicletas eléctricas, pero bueno, desde luego es una disminución muy, muy importante. Eh, y bueno, pues eh, si, si cada persona, o sea, un cambio personal de, de, de moverse en un vehículo motorizado a bicicleta, pues podría reducir hasta media tonelada eh, de CO2 al año. En otro informe eh, se cifraba eh, que de los de Clean City, se, se cifraba el beneficio social de, de la bicicleta que esto también bueno pues son cálculos complejos pero bueno se estimaba en 0,77 dólares por kilómetro eh, mientras que, que el coste de desplazamiento en autobús sería 0,03 dólares por kilómetro y en coche sería 0,42 estamos hablando por un lado beneficio por otro lado coste no porque por ese, por esa reducción o por carencia de, de emisiones otros datos eh, bueno, pues eh, que, que emitió Clean un, un informe en, ante la bajada de, de impuestos al combustible en marzo del 20 de este año, eh, en que se estimaba que con el, con el dinero que, que suponía esa bajada de impuestos se podía financiar la, la compra de 19 millones de bicicletas, se podían eh, también financiar 32 millones de abonos transportes, eh, 146 millones de viajes en coche de compartido y 496 millones de viajes en bicicleta pública y bueno, también tengo aquí otro dato no tiene que ver en, directamente con la bici, pero bueno eh, con respecto a una medida que fue la tasa de congestión o, o peaje urbano a la entrada de Londres, de 8 euros, pues eh, se calculó, bueno, se redujeron un 18% eh, de coches en la ciudad y un 20% de emisiones en CO2. Y además esos eh, ingresos eh, repercutieron o fueron a, a favor de la red de, de transporte público, autobuses y de, y de bicicletas. Entonces, bueno, mmm, más o menos son los pues datos generales que manejamos. Eh, comentar eh, pues, eh, ante esto pues, la, las propuestas, ¿no? como la bicicleta, como como parte de, de la solución en ese ahorro de emisiones ¿no? en primer lugar porque es un, una herramienta o sea, aquí debemos ver la, la bicicleta dentro de una estrategia más global, ¿no? antes lo habéis comentado también que pues que tiene que incluir eso, otros modos de en primer lugar la reducción de, de desplazamientos, ¿no? vivimos en un, en un mundo en el que se practica la, la hipermovilidad, hay algunos desplazamientos que no van a ser nunca sustituidos en bicicleta, los Probablemente el desplazamiento eh, mayor y más sobredimensionado sea el, el transporte de materias primas y demás a intercontinental, que no va a ser, no va a ser sustituido por, por transporte en bicicleta. Pero cuando nos vamos a ámbitos urbanos o, o ámbitos periurbanos, pues la bicicleta sí que puede ser una herramienta de, de movilidad sostenible en la ciudad. Sabemos que es el, el medio de transporte más eficiente en trayectos que pueden oscilar entre 1 y 10 kilómetros. Eh, y además, si se añade a ello pues la, la intermovilidad, la combinación con el transporte público, pues, pues lo deben convertir un poco en, en esta herramienta de, de lucha contra el cambio climático en, en los desplazamientos urbanos, siempre eh, por detrás de, de los desplazamientos caminando, ¿no? Pero sabemos que en ciudades de tamaño medio y grande, pues, pues no siempre es, es posible. En este sentido, eh, pues cre, eh, creemos un poco que, que las líneas de trabajo deben ser la construcción de infraestructura. Me ha parecido muy interesante lo que, lo que comentaba G21 en la anterior ponencia, esos costes en la construcción de infraestructura, y por ello siempre es mejor el, el aprovechamiento de, de infraestructuras ya existentes y la, y la adaptación de las mismas. Eh, esto tiene además un, otro efecto colateral, digamos, y que es muy importante también en, tanto en la reducción de emisiones como en la construcción de ciudades más habitables, que es la, la redistribución del espacio urbano. Sabemos que el espacio en nuestras ciudades Está copado por los vehículos motorizados, sobre todo el, el vehículo privado, el coche, y, y es muy necesaria una redistribución de, de este espacio urbano. La infraestructura ciclista debe ir en este sentido cuando se construya, pero también pues, se debe, se debe eh, recuperar mucho espacio para, para el peatón y para las personas en general, no solo para el desplazamiento, sino para la estancia y, y el disfrute de, de la ciudad. Eh, en este sentido, pues, pues el viario de, de la bicicleta eh, ocupa muchísimo menos, bueno también lo habéis, lo habéis mostrado en la última gráfica ¿no? de, de vuestro informe de g 21 ocupa muchísimo menos que, que el viario diseñado para los vehículos motorizados. También son necesarias redes de, de aparcamiento seguro para la bicicleta en las ciudades, sería otra de, de las medidas que, que fomentarían eso, ese salto y esa, ese cambio tan necesario. Y por último la, la intermodalidad. En este sentido, pues debemos comentar que en el caso del de Estado español, pues la empresa que, que opera la, el, el transporte ferroviario, que es RENFE, pues no tiene una sensibilidad, bueno, tiene muy poca sensibilidad de cara a la, a la intermodalidad con las bicicletas, algo más en las redes de cercanías, pero muy, muy escasa en las redes de media distancia y largo recorrido. Es una reivindicación que, que siempre tenemos desde, desde el colectivo ciclista. Y que, pues que creo que es fundamental para, para que se dé este paso, ¿no? porque la bicicleta por sí sola muchas veces no, no logra cubrir distancias, pero eh, con, con una red de transporte público, no solo ferroviario, sino podría ser otro transporte público también como autobuses y demás, que, que en España pues, también vamos a la cola en este sentido, pero bueno, eh, hay ciudades que no, pero en general sí, y otras ciudades europeas pues, sí que han avanzado mucho en este sentido. Otro de, de los ejes. Eh, decía antes que, que el transporte de materias primas sobre todo es uno de los grandes eh, factores de emisiones eh, a nivel de, de desplazamientos, eh, sobre todo obviamente desplazamientos aéreos y que pues, la bicicleta ahí no podía ser solución o entrar en competencia, pero sí que lo puede ser en lo que se denomina la ciclologística o el transporte de, de última milla sobre todo ese transporte ya, eh, el último transporte, sobre todo con la, con la proliferación un poco de, del consumo a domicilio ¿no? por internet, pues esa última milla es en la que la bicicleta es más eficiente y en la que puede eh, eh, reducir emisiones, porque, emisiones y también lo que hablamos antes del espacio, ¿no? de todas estas furgonetas de reparto que además de estar emitiendo gases, pues son muy incómodas en, por, por el aparcamiento en doble fila, malos aparcamientos, etcétera. Y, y por último, también, aunque nos salimos un poco del ámbito urbano, pero también el, eh, la bicicleta puede ser una alternativa de turismo sostenible. ¿no? Eh, en este sentido, pues bueno alter, eh, a la hora de, de evitar emisiones, pues, pues hacer desplazamientos más cercanos, o sea, viajar a, a lugares más cercanos, que es algo que después de la pandemia, por lo menos en el Estado español, parece que se ha, que se ha extendido bastante el turismo de cercanía. Y también el cicloturismo como, como alternativa sostenible. ¿no? Eh, pues es un, un, un turismo en bicicleta donde pues, pues estamos eh, desplazándonos en, en un medio que reduce mucho las emisiones. Eh, para ello también pues son importantes infraestructuras. ¿no? Eh, infraestructuras interurbanas, de, de vías ciclistas interurbanas en los lugares donde, donde las carreteras no sean lo suficientemente seguras. Y también rutas señalizadas. Muchas veces la infraestructura ya existe, pero falta su señalización. Y luego también pues, es necesario, aparte de este cambio, un poco de estas medidas que, que quizá le pidamos a las instituciones, como un cambio individual que vendría de, de lo sociológico. ¿no? Hay que romper un poco con el estigma y darle la vuelta al estigma de, de la bicicleta. Y, y entonces pues eh, hablar eso de, de, de, los, de los beneficios que tiene la bicicleta para la salud. Eh, también de, de como actividad física, actividad deportiva, eh, que es la bici, y también pues para el estado de ánimo. Todo ello hay que ponerlo en valor para, para ese cambio sociológico del que hablábamos. Entonces, bueno, pues serían un poco todas estas las líneas que, que debemos manejar para, para el cambio. Y luego, por último, también como la ponencia se llamaba ecologismo sobre ruedas, siempre nos menciona el tema del, del cicloturismo. Pues quería cerrar la intervención hablando un poco de, de una iniciativa que tenemos en Ecologistas en que es la Ecomarcha, que hacemos todos los veranos, que bueno, solo por, por comentarla, aunque supongo que, que muchas personas la conocéis, que bueno, pues se trata de, de una marcha activista, que suele durar dos semanas, ya lleva eh, 11 ediciones, y bueno, pues son dos semanas en los que se hace una reivindicación ecologista por diferentes lugares del territorio, una participación pues de 80 a 100 personas, que bueno, pues fomenta la bicicleta, reivindica... El ecologismo, el medio ambiente, y bueno, pues, pues me parecía que me apetecía mencionarla porque cree, se ajustaba mucho al título de, de la ponencia. Muchas eh, gracias, Félix. Es que, Muchas gracias Félix no. me consta que muchos de los presentes y de los grupos disfrutan de ella muchas gracias por las propuestas eh, también por los datos que nos has dado eh, que son el, el marco y que están en esa campaña Clean Cities de la que he dejado el enlace en el chat y también el acceso a uno de los informes los recopilaremos eh, todos para incorporar al, al informe y tenerlos de, de referencia y de contraste. Eh, voy a dar paso a la, a la siguiente ponencia que es de un proyecto propio de, de nuestra organización que es Aikin with Cleaner y nos acompaña María José Sales que es la técnico del, del proyecto y además os ha dejado ya la página web en el chat para que podáis echar un ojo mientras ella os cuenta los detalles. Gracias María José. Gracias Laura por la presentación. Voy a compartir eh, una presentación que acompañará mi intervención. Bien, la tenéis ya en pantalla, ¿verdad? La presentación estupendo. Bueno, pues eh, en primer lugar estoy encantada de participar en este taller. Eh, he preparado una presentación para, para contaros en qué consiste el proyecto de Convicis, Cycling with Clean Air. Y conectarlo con, con, con estos talleres, ¿no? Cómo desde este proyecto podemos arrojar datos y, y de alguna manera estimar de una forma lo más cuantitativa posible eh, el efecto de la contaminación del aire, en, principalmente en la salud de, de las personas, ¿no? Entonces, bien. Vale. Bien, bueno, eh, sabemos que la contaminación atmosférica representa uno de los riesgos para la salud más importante en Europa ¿m? y que el tráfico eh, es la principal fuente de emisión en nuestras ciudades. Eh, en las presentaciones anteriores hemos eh, oído hablar de emisiones de CO2 o de eh, equivalentes a CO2, ¿no? gases de efecto invernadero, Efectivamente, el tráfico es responsable de estas emisiones y con esto estamos contribuyendo al cambio climático, pero a pie de calle, que digo yo, es decir, las emisiones de, del tráfico eh, contienen otra serie de compuestos o contaminantes que tienen un impacto directo en, en la salud de las personas que nos desplazamos y que vivimos en, en, estas, en estas ciudades, ¿no? Y un poquito por, por introducir antes de entrar de lleno en el, en, en el proyecto algunas cifras que nos orienten acerca de, de la magnitud del problema, aunque eh, estoy segura que, que, que estamos, es, somos conocedores de esto. Bien, con respecto al último informe publicado de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el, la población europea está expuesta a unos niveles de contaminación que superan con creces los, los límites que establece o que recomienda la Organización Mundial de la Salud en su última actualización. En, en la pantalla lo que veis, eh, fijaros en la columna de la derecha, que es eh, la que establece o ofrece la información del porcentaje de población expuesta a niveles de contaminación superiores a lo recomendado por la OMS. Fijaros que eh, el primero de los contaminantes, que es material particulado, PM2.5, el 96% de la población. Y así barreríamos todos los contaminantes relacionados con el tráfico, por ejemplo, también los óxidos de nitrógeno, con el 89% de la población europea está expuesto a niveles eh, que superan ¿no? estas recomendaciones. Y luego el ozono, que aunque sea un contaminante secundario, también tiene como primarios los óxidos de nitrógeno y otros contaminantes. Es decir, eh, somos muchas las personas que, que, que estamos eh, sufriendo estos efectos. ¿no? Y luego llevándolo un poquito más al, al territorio español, también como dato, según el informe de evaluación de la calidad del aire del Ministerio del 2021, el valor medio anual de este contaminante PM2.5, material particulado, procedente del tráfico principalmente en las ciudades, supera los valores recomendados por la OMS en el 69,3% de la superficie del territorio español. Es decir, fijaros la cantidad ¿no? de superficie donde mmm, las personas que allí eh, viven pues no están respirando un aire eh, eh, en condiciones. ¿no? Estas cifras son bueno, son tremendas y pues entramos en ello, es decir, ¿qué podemos hacer? Pues desde Conbici eh, lo que se hizo fue eh, a finales de 2021 arrancar este proyecto de ciencia ciudadana, Cycling with Cleaner. ¿Qué, ¿Qué pretende? ¿Cuál es el principal objetivo? Pues bueno, en primer lugar conocer cuáles son los niveles de contaminación del aire debido al tráfico en las, en las ciudades, en algunas ciudades eh, españolas. Con esta información, trabajar para eh, mejorar la, el nivel de información y de formación de la comunidad ciclista y de la ciudadanía. Y luego con esta información, porque como lo, lo estamos haciendo midiendo, como ahora luego os detallaré, con esta información lo que se quiere es llegar a obtener eh, resultados que ayuden eh, a conocer cuál es eh, el estado previo a la implantación de las zonas de bajas emisiones, que como sabéis, eh, pues bueno, el, el año que viene pues, muchas ciudades eh, españolas van a estar eh, obligadas a, a llevar adelante estas, este, este tipo de zonas, ¿no? esta zonificación y todas las actuaciones que, que, que vienen detrás de ella. Yo estaba tomando algunas notas cuando Félix intervenía con respecto a la redistribución del espacio público, bueno, pues esto también compete a estas zonas de bajas emisiones, se tiene que tener en cuenta estos aspectos, o la parte de la ciclologística, en fin, es un, un, un tema muy amplio que toca diferentes áreas de gestión municipal y que bueno, pues desde el proyecto estamos un poquito evaluando desde, desde la, la medición, ¿no? Bien, como he comentado, es un proyecto de Ciencia Ciudadana. ¿Por qué? Pues, bueno, en primer lugar, porque recolectamos datos con medidores. Es decir, eh, el proyecto eh, tiene un pilar muy importante que son lo, el, las personas voluntarias. ¿vale? Entonces, estas personas voluntarias que se desplazan en bicicleta por la, por la ciudad llevan un medidor. Por tanto, estamos recogiendo o estamos tomando medidas geolocalizadas de contaminación del aire del contaminante PM2.5, del que hablaba en la, en la introducción. El proyecto trabaja eh, con, este, con este contaminante eh, porque mm, se, en, entendemos que es un, un buen indicador del nivel de tráfico en la ciudad, aunque tiene otras interferencias, pero bueno, el estudio posterior de los datos permite sacar buenas conclusiones con él. Eh, estas medidas eh, nos permitirán, eh, pues, de una forma, eh, hacer participar a, estos, a estas personas voluntarias ¿Eh? De una forma consciente e informada. Es decir, eh, de esta manera el proyecto contribuye a mejorar la, el nivel de información y de formación de las personas. Y puesto que la información se distribuye, se comparte y se publica, eh, pues también llega, eh, esperamos llegar a, a, a un pues eso, más lejos, ¿no? a, más, a más personas. Bien, y luego eh, el proyecto de Ciencia Ciudadana... Además, porque eh, permite involucrarse en actuaciones comunitarias que buscan una evidencia, un rigor científico para resolver problemas sociales. En este caso, eh, el problema social es el impacto en la salud, la mejora de la calidad del aire que respiramos las personas, pero también el diseño y la implantación de las zonas de bajas emisiones. ¿no? Y así, a modo de esquema, eh, yo diría que estos son los cuatro grandes pilares muy interrelacionados y conectados entre sí. ¿eh? Recogida de datos en tiempo real y que podemos visualizar a través de una plataforma de datos abiertos, que ahora os enseñaré después, que puede consultar o acceder cualquier persona. Eh, de ahí la, la importancia de la difusión ¿no? de los datos y también de los resultados. Es decir, mi, mi, mi labor aquí en este proyecto precisamente está en analizar estos datos y generar conclusiones o elaborar después informes que sirvan para, para mejorar el, el conocimiento, de, de, de conocer la situación y luego eh, generar esa incidencia social. Es decir, estamos eh, eh, generando generaremos resultados que esperamos sean de utilidad para las entidades locales, que son las que tienen que hacer frente a todo, todo este eh, todo este cambio ¿no? asociado a las zonas de bajas emisiones. Bien, algunos datos más eh, con respecto al proyecto. ¿Cuántas ciudades están participando? 14. 14 ciudades españolas. ¿Personas voluntarias? 40. En cada ciudad tenemos una, una entidad colaboradora, un punto de contacto y, y a su vez aquí tienen los medidores y eh, se organizan para estar midiendo el mayor tiempo posible. ¿no? Bien. Ya, Perdón, sí. Y luego, eh, con respecto a recorridos, pues bueno, hasta el momento, esta mañana he hecho la consulta, hasta el momento eh, que llevamos, pues desde como he dicho, desde finales de 2021, llevamos más de 2.500 recorridos realizados. Un recorrido es un desplazamiento que realiza una persona voluntaria desde que sale, pues por ejemplo, de su casa hasta que va al trabajo o desde que hace un desplazamiento en la ciudad habitual. Pueden ser 20 minutos o puede ser una hora, es variable la duración de, del recorrido. Algunos datos para que, para que podáis ver, eh, eh, a principios de agosto hicimos un cierre para ver un poquito y tomar contacto con, con los números, eh, en estos momentos estamos en un punto intermedio, a lo largo de los próximos meses seguiremos generando mmm, datos, conclusiones y el análisis eh, avanzará, ¿no? pero en esta fecha eh, teníamos más de 4 millones de registros de medidas de, de material particulado, ¿no? cada registro es ¿Qué hora, a qué hora se ha registrado, en qué lugar, la longitud y esa concentración del material particulado, el contaminante. Y Entonces, un poquito porque veamos, pues bueno, grandes ciudades como Barcelona o Madrid veréis que representan un porcentaje muy alto de la contribución de datos, ¿no? Pero también hay otras pequeñas, por ejemplo, o no tan grandes, como por ejemplo, Burgos, que también está en un 8,2% de, de, de contribución a, a, al volumen total de datos, ¿no? Seguramente de entonces a ahora esto ya ha cambiado porque ha pasado ya algún tiempo. ¿eh? Bien, con respecto a, a valores y resultados, como os decía, estamos en un punto intermedio, no estamos todavía en disposición de poder generar resultados acerca de qué niveles de contaminación tienen en unas ciudades u otras, o en unas zonas u otras. Lo que sí eh, que podemos eh, decir es que nos vamos a basar, porque claro, medimos, pero hay que compararlo con algo, tenemos que tener algún referente o algún valor con el que comparar si estamos bien o no estamos bien. ¿no? Vale, Nuestro valor de referencia van a ser siempre las directrices de la OMS, ¿eh? las más restrictivas. ¿Eh? Están ahí marcadas y tenéis el enlace también en la, en la parte inferior. 5 microgramos metro cúbico, si hablamos del de promedio anual durante todo un año y si estamos trabajando con datos de un día, un, un promedio de 24 horas, pues tendríamos que ir a comparar con los 15 microgramos metro cúbico que nos establece la, la Organización Mundial de la Salud. A partir de estas recomendaciones, nosotros para el proyecto trabajamos con estos rangos o estos colores. ¿vale? Para no perdernos en números, porque a veces eh, puede resultar un poco complicado, sí podemos, a través de un código de colores, pues, saber de qué, de qué estamos hablando. ¿no? Si estamos en un nivel verde, con un nivel mmm, bueno, ¿no? con baja eh, contaminación, amarillo, naranja o incluso superando con creces las recomendaciones de, de la OMS. ¿no? Estos son los rangos que utilizamos en el proyecto. ¿vale? ¿Cómo podemos ver los datos? ¿No? Porque yo os comentaba que tenemos una red de, de medición en, en las 14 ciudades españolas. Eh, están aportando datos en tiempo real y están subiendo, automáticamente suben a una plataforma. Esta es la, la plataforma. Si a alguien le interesa ahora o después visionando el vídeo, eh, si escanea este código QR entrará directamente en la, en la consulta al sistema para generar este recorrido que yo he seleccionado de ejemplo. ¿Mm? Este recorrido es un recorrido de, realizado en Gijón en, en verano, este verano pasado. Entonces, eh, podéis ver con ese código de colores del que hablaba antes, unos tramos en amarillo, unos en naranja y algunos pequeños en rojo, ¿no? Pues bueno, esta es una manera de trabajar un, un tipo de dato que podemos extraer de la plataforma y del proyecto. Es decir, vamos a evaluar a ver, o a analizar, perdón, qué, qué, qué niveles de contaminación tenemos en este y en otros recorridos. Probablemente podamos identificar algunos puntos en rojo que igual nos da pistas o claves acerca de eh, la zona. Es posible que haya una vía, pues que la vía sea amplia y bien ventilada o todo lo contrario, que sea muy estrecha y donde los niveles de contaminación pues, son elevados. ¿no? Entonces, con esta herramienta podemos entrar a, a, a ese detalle. El gráfico que veis en la parte inferior que aparece en rojo, la, la plataforma nos permite ver eh, ese recorrido pero en una línea de tiempo y poder ir viendo cómo sube, cómo baja ¿no? y siempre indicado en los colores eh, mencionados anteriormente. O sea, es muy visual ¿no? y podemos ir filtrando. Bien, con esta información, ¿qué podemos hacer? Pues lo que os comentaba al principio, ofrecer información información eh, al voluntariado y a la ciudadanía. ¿Y por qué esto es importante? Pues veréis, porque desde que los contaminantes son emitidos por el tubo de escape de un vehículo, hasta, hasta llegar a ser respirados por, por nosotros, por las personas, eh, pueden haber sufrido eh, diferentes eh, procesos. ¿no? Pueden haber pasado ahí diferentes procesos que cambian, eh, que cambian o, o alteran la concentración. Por tanto, desde la emisión, que es lo que emite el tubo de escape, hasta llegar a tener unos valores de inmisión, que son, sería el equivalente a lo que estamos respirando, tenemos la meteorología, tenemos la, incluso la distribución de, de, de la ciudad o la topografía urbana y esto condiciona los niveles de contaminación del aire, de forma que hay veces que podemos estar viendo o pensando que tenemos unos niveles de contaminación y luego los datos de la plataforma mostrar algo diferente. Es porque en ese, en ese proceso se dan mecanismos complejos que no siempre son fáciles de entender. Entonces, con esta plataforma y con esta metodología eh, ayudamos a que ese, ese, esa comprensión eh, se sea, mejore, ¿no? Y luego, eh, ¿para qué utilizarlo además de para esto? Pues bueno, pues para hacer el seguimiento de la, de la calidad del aire. Hablábamos al principio de las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo está antes y durante la implantación de las zonas de bajas emisiones? El aire en esta ciudad, ¿no? Entendiendo que las zonas de bajas emisiones eh, ha de ser una medida que permita reducir las emisiones derivadas de la movilidad, pues bueno, si se van a poner en marcha mecanismos pues como la, la redistribución o como el, el, la restricción del tráfico a determinadas zonas, en fin, y otra serie de medidas que se, que, que se contemplarán, pues bueno, si el objetivo es reducir las emisiones, lo suyo es verlo, ¿no? ver cómo estamos con respecto a los objetivos que la, que la, que la entidad local se haya planteado ¿no? de reducción. Entonces, eh, desde ese punto de vista pensamos que, que el proyecto puede aportar eh, información valiosa. Y para ir terminando, a modo también de ejemplo, tenéis eh, otro QR por si quisierais entrar en algún momento a, vi, a ver este ejemplo concreto. Eh, es otro ejemplo de consulta, en este caso de la ciudad de Valencia. Lo que se ha consultado aquí, lo que estáis viendo en pantalla es todos los recorridos registrados desde el inicio de nuestro proyecto, a finales del 21 hasta ahora, ¿eh? hasta pues no sé si hoy o, o ayer entonces entonces eh, vale, eh, veis eh, mostrados con puntos eh, los recorridos y representado con un color el promedio de la concentración de ese recorrido ¿vale? entonces vemos ya una distribución de colores, de puntos, si pincháramos sobre alguno de ellos, pues veríamos el recorrido completo y esto porque es interesante, mirad porque podemos llegar a esto, es decir, a partir de la, del gráfico anterior podemos llegar a esto. Esto ya son promedios espaciales, una distribución espacial de, eh, de esa concentración, ¿no? de, la, de, de, de la concentración de material particulado. Y ya empieza a apuntar o a dibujar zonas. En la medida en la, que, en la que vaya avanzando el proyecto tendremos más mediciones y por tanto esta imagen será, se acercará más eh, a la realidad, será más representativa de esta ciudad. ¿Por qué? Porque habrá sido tomada... O sea, habrá sido generada, generada perdón, con medidas mmm, tomadas bajo diferentes condiciones de emisión, es decir, de tráfico, y bajo diferentes condiciones meteorológicas, dependiendo del momento del día o incluso del momento del año. ¿no? Entonces, eh, eh, esta información también puede resultar muy valiosa y se puede, se puede consultar. Yendo un poquito más allá, si pensamos en esas zonas de bajas emisiones que, que muchas ciudades españolas ya, ya, ya han arrancado el plan que tiene la zonificación, este es un ejemplo también de, de una eh, zonificación, la de Valencia. Bueno, pues este mapa es el que deberíamos poder, esto es una simulación, ¿eh? deberíamos poder contrastar con, esta, con el resultado de nuestras mediciones y es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos meses de, de proyecto ¿eh? para ver de qué manera pues, esa zonificación eh, es coherente con, la, con lo que nos ofrecen o nos dejan ver las, las medidas. Por tanto, para concluir, eh, el proyecto propone y está testeando una metodología con potencial con potencial para realizar el seguimiento de los objetivos fijados por, por las entidades locales antes y durante la implantación de las, de las zonas eh, de, bajas, de bajas emisiones. Y esta, bueno, esta ha sido mi presentación y me tenéis a, a vuestra disposición para atender cualquier duda y comentar eh, al final. Muchas gracias Muchas María gracias. José que, bueno, por, por aportar ¿no? Una nueva, un nuevo sistema de captación y de creación de datos que es esa ciencia ciudadana. Y además, como la comparativa nos ayuda en ese estudio del impacto de las políticas públicas, ¿no? que era el, el objetivo o la idea raíz de este contexto y de este informe. ¿no? Y, a, y aquí se vinculan rápidamente. Tenemos esos datos zonificados y vamos a compararlos. Con la aplicación de esa zona de, de bajas emisiones. Muchas gracias. Y eh, para terminar, pero no menos importante, eh, nos acompaña Antonio Pérez Peña del Ministerio de, de Transportes. Eh, movilidad de agenda urbana el responsable de, de la oficina de la bicicleta eh, y bueno de alguna forma coordinador ¿no? de esa estrategia de la bicicleta que se aprobó en consejo de ministros el, el 8 de junio ya del, del año pasado y que seguro que nos trae elementos interesantes buenas tardes Toño hola buenas tardes Laura qué tal? muy bien bienvenido muchas gracias bueno, ¿enteto? Sí. Pues nada, he estado, bueno, he intentado seguir atento a la jornada. Pues bueno, en resumen, pues datos súper valiosos, tanto para es, apoyar todas esas políticas ciclistas tan necesarias para lograr pues, una movilidad más, más sostenible, movilidad activa en, en término urbano, para apoyar esa, esa gran posibilidad que tiene del de cicloturismo en nuestro país. Entonces, bueno, hay que, hay que apoyarse en datos y hay que apoyarse en datos para eh, que estos acompañen esa necesaria, ese necesario cambio cultural que se ha comentado ya también, que bueno, es, yo creo que por suerte cada vez hay menos personas que, que discutan estos datos, pero sí que eh, yo creo que todas somos conscientes de que, bueno, siguen existiendo esas barreras y bueno, es que la, la sociedad en general, pues sabemos que, que bueno, los cambios no son sencillos, por mucho que, que seamos gran mayoría conscientes de, de lo necesarios que son, pues no es fácil lograr esos cambios culturales, pero bueno, eh, lo que no podemos hacer es rendirnos, bajar los brazos, así que nada, seguir trabajando para que cada vez tengamos más bicis moviéndose por, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, y cada vez menos vehículos contaminantes, eso lo tenemos muy claro en la oficina de la bici, que queremos ver muchas bicicletas, pero que esos trayectos en bici no sustituyan a trayectos peatonales. Entonces, bueno, estos estudios eh, nos resultan muy útiles a la oficina para, para justificar todas esas, esas políticas a favor de la bici. Y bueno, pues os paso un poco a describir cuál es la, la función de la oficina de la bicicleta, del misma y, y en qué estamos trabajando. Eh, como ya ha dicho Laura, eh, se aprobó hace ya más de un año, el, el 8 de junio de 2021 en Consejo de Ministros, esto que era fin aprobó el gobierno, ¿vale? El, de transporte, movilidad y agenda urbana digamos que lidera, coordina los trabajos pero es una estrategia del gobierno no de no solo de un ministerio con lo cual eso implica bueno que, que, que todos los departamentos ministeriales tienen que estar implicados en el fomento de la bici porque además bueno pues, yo creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de la transversalidad de, de la bici y que muy poquitos son los ministerios que, que de una manera u otra mmm, no les afecta en nada a la bici y pueden fomentarla yo qué sé pues Defensa, bueno, vamos a dejar. A, a defensa se lo perdonamos al resto. Yo creo que, que, que, que todos los ministerios pueden en, en una u otra medida subirse al carro para, para fomentar la bici de manera indirecta, de manera directa, o quizá no tan directa, pero siempre podemos siempre hay teclas, eh, normas, textos legales que, que puede estar incluido en este fomento de, de, de una movilidad más sostenible, más activa, de un modelo urbano más, más cercano, más compacto. Entonces, eh, la, este papel de la oficina es, por un lado, eh, liderar la ejecución de ciertas medidas que sí que asumimos desde el mismo, que luego os las cuento, y por otro, el, el coordinar la acción de nuestras administraciones, no ya solo de los ministerios, también de las comunidades autónomas, de las entidades locales. En esto eh, tenemos que bueno, tener el tacto desde, desde el ministerio de no invadir competencias que no son nuestras, pero también ser conscientes de que no ser competentes un ejemplo muy claro, nosotros no podemos imponer cómo tiene que hacer los carriles bici un ayuntamiento o si tiene que hacer, hacer a bici o la anchura etcétera, pero que no podamos imponer no quiere decir que no podamos eh, hacer cosas para eh, empujar en la dirección que creemos adecuada, no siempre van a estar de acuerdo todas las administraciones pero bueno, si intentamos que las decisiones, los criterios que pretendemos difundir y eso, y empujar al resto para que, que vayan por ellos, sean consensuados y, y cuenten con el, con el mayor apoyo posible de ya no solo de administraciones sino también de, del sector civil y por eso nos apoyamos tanto y nos tenemos tan importante la, la tarea que hacen las asociaciones de, de personas usuarias Entonces, casi esto será todo muy bonito y bueno no voy a entrar a decidir eh, qué contiene la estrategia porque además yo creo que la mayoría de las presentes ya más eh, la conocemos, en mayor o menor detalle. Pero sí quiero, eh, aparte de, de las medidas que estamos tomando, eso, proyectos directos, el poner algunos ejemplos de, de cosas que eh, de, ayer tuvimos reunión de, de coordinación y seguimiento de la oficina y detallitos que, bueno, que, que la verdad es que nos, nos animan a seguir adelante. Eh, un ejemplo, el, el pliego de... El pliego, ah, perdonad la interrupción eh, bueno, sabéis que eh, la semana pasada se, eh, ADIC publicó el pliego, de, el pliego de los aparcamientos para 42 estaciones eh, bueno, pues eh, había eh, un borrador inicial que desde la oficina de la bici pues, pedimos que, bueno, que nos lo pasaran que evaluarlo y, y que nos dejaran opinar. Y bueno, eh, hubo una serie de reuniones eh, que al final se tradujeron en ciertas modificaciones en ese, en ese pliego que desde la oficina queremos pensar que, que son para bien. Eh, otro ejemplo, el reglamento de, de carreteras, que se publicará, pues no puedo decir plazos concretos, pero bueno, está ya en, en la recta final, el texto está cerrado y le falta pues el, el trámite ya necesario que se es, lleva el tiempo que lleva. Pues hasta ahora la cultura general en la dirección general de, de carreteras, como sabemos, pues no es que fuera hostil a la bici, pero bueno, el pensamiento era que la red del Estado no es lugar para la bici, las bicis tienen que ir por otros lugares. Y bueno, creemos que, que claro que tenemos ciertas carreteras que son totalmente, totalmente aptas para la bici, entonces, pues igual, una vez que bueno, estaba en fase de borradores el reglamento, pues desde la oficina pedimos el oye, hacer unos comentarios y también conseguimos unas, unas modificaciones que realmente consideramos beneficiosas para, para la bici. Entonces, creemos que es importante esta tarea, que haya un, un, un ente que llamamos, luego como lo llamamos, ahora se llama Oficina de la Bicicleta, el nombre que tenemos es diferente, pero bueno, de personas que. Eh, que todas las normas que puedan tener eh, cierta influencia en el desarrollo de, de, de la movilidad ciclista o el cicloturismo o la ciclologística eh, nos dejen opinar, porque al fin y al cabo no es que en la oficina seamos más listas que nadie, pero al fin y al cabo estamos, nos estamos especializando en ese tema, es, tratamos de estar en contacto con asociaciones, vamos a eventos, estamos en contacto con otros países, tenemos más información y eso nos ayuda a tener una Queremos pensar mayor sensibilidad hacia la bici eh, que, que los organismos, ¿no? Porque a lo mejor no, no, no tienen ese valor. Entonces, bueno, creemos que sí, poco a poco vamos consiguiendo el que lo, lo que conseguimos que pase por, por nuestras manos, el darle un, una capita de pintura que al final sale beneficia de mayor o menor medida. No siempre podemos conseguir los objetivos que nos gustaría, pero, pero bueno, cualquier paso adelante, cualquier pedalada adelante, eh, creemos que es, que, que es positivo y al margen de esto que yo creo que normalmente en todas las exposiciones hablamos de lo que de los proyectos que estamos desarrollando y hablamos poco de esto que, que de ayer lo comentamos, que también es una tarea muy importante, por eso he empezado por ahí y luego ya de, de acciones previas, porque bueno estamos hablando aquí de todos los datos eso de, de, de la unidad ciclista el, el impacto ambiental, se ha hablado antes de, de, de datos, no sé si lo ha comentado Alfonso o alguien, una compañera que haya intervenido después, ya no, yo luego lo decía Laura, sí que ya no solo decir los datos que la, las emisiones de la fabricación de la bici, de la construcción de infraestructura, sino sobre todo, porque es verdad que yo creo que a excepto los, las personas expertas que están muy familiarizadas con, con esos órdenes de magnitud, al resto, bueno, nos cuesta ponerlo en, en contexto, pero lo que necesitamos es compararlo con otros medios, claro, cuánto, el, cuánto emite eh, circulando, fabricando la construcción de infraestructuras necesaria, la bici, la bici en comparación con otros medios, claro, y ahí es cuando la comparación no, no, admite, no admite réplica. Entonces, me eh, he perdido un poco, empieza a hablar ahora de los datos. Bueno, si os, os iba a decir que iba a hablar eso de los proyectos que tenemos en marcha. Eh, Perdona. Eh, venga. Eh, Acciones, por un lado, lo decimos de no pisar competencias. La construcción de infraestructura ciclista en términos urbanos es de los ayuntamientos. ¿Qué podemos hacer desde el ministerio? Dar subvenciones. vale Tenemos en marcha, o sea, eh, soy consciente de que lleváis oyéndome decir esto varios meses, sí, el proceso de subvenciones para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Bueno, pues la tramitación está siendo mucho más larga de lo que nos habría gustado, pero creemos que, bueno, confiamos en que acabará saliendo, esperemos que cuanto antes y que lo difícil está siendo lanzar esta primera edición. Confiamos en que las siguientes convocatorias sea, sea mucho más sencillo de, de lanzarlas y no, no lleve tanto tiempo. Se han, eso se ha, se ha gestionado ya, ya se celebró la primera convocatoria y está celebrando es la segunda de los planes de, del plan de las ayudas del plan de recuperación transformación y resiliencia, que bueno, eso ya hemos hablado varias veces de los datos, de los mil millones, hablando del 40% era para el fomento de la movilidad activa, eh, bici y peatón y se traduce creo que en números prácticos, era alrededor de 400 nuevos kilómetros de carril bici y unos 500 de mejora de existentes eso que nos lleva a pensar porque cuando salgan estos proyectos va a ser un antes y un después en la infraestructura ciclista de nuestros, de nuestros pueblos y ciudades y nos demuestra además oye, que dentro de todo el abanico de medidas que podían adoptar los ayuntamientos, la bici ha tenido un enorme peso cual nos alegró mucho y quiere decir que, que efectivamente existe esa, esa demanda entonces eso bueno estamos ya en, está en marcha la segunda convocatoria que son 500 millones y nada pues deseando que esos proyectos se vayan ejecutando y finalizando para que demos veamos los frutos en, en cuanto a gobernanza estamos también tramitando un bueno la creación del grupo interministerial para poner más negro sobre blanco y los cimientos de esa, de esa coordinación de la que hablaba al principio, tan necesaria de, de estar al tanto, todos los, los ministerios estar al tanto de, de lo que hace cada uno, que en ocasiones, por desgracia, al no haber esa comunicación, pues se, se solapan actuaciones o, o hay algunas incoherentes, entonces queremos, con esa coordinación que llevemos a cabo, mejorar toda esa coordinación desde la Administración Central. Eh, todo esto, bueno... Vamos en paralelo esa gobernanza entre las administraciones públicas con el apoyarnos y celebrar las reuniones de ese comité consultivo que conformáis con bici entre otras asociaciones y que tanto valor le damos vuestras, vuestras opiniones. Eh, infraestructura, vuelvo a la idea, no podemos imponer, no podemos hacer leyes, normas de obligado cumplimiento, pero sí estamos trabajando en, una, en una, una guía de recomendaciones de diseño de infraestructura. Eh, que confiamos en que sí que sirva para, para bueno homogenizar criterios y sobre todo pensando en administraciones que, que a lo mejor no tienen grandes recursos ni económicos ni humanos sí tienen voluntad de, de hacer las cosas bien y de verdad desarrollar eh, la bici en su territorio pero bueno necesitan necesitan una ayuda con con esa con esos conocimientos técnicos entonces confiamos en que esta guía Sí que sirva para eso, para, para mejorar, el, por un lado, el, los que, cuando las administraciones tienen voluntad de, de planificar y construir, ayudarles a hacerlo bien. Y por otro, que a esas que les falta voluntad cada vez, cada vez tengan menos, menos excusas para, para no hacerlo y para no hacerlo bien. Entonces, bueno, está confiamos en, en que esté terminada y ya podemos hacerla pública antes del final de año, ojalá. Y mira, si sí, para, oye, si se nos retrasa un poco porque damos muchísima importancia al consenso, a contar con la opinión de, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de asociaciones, entonces, bueno, nos gustaría sacarla cuanto antes, pero sobre todo eso que sea de calidad y con el mayor consenso posible. Eso pues, absoluto no lo poder ser. Y luego ya pensando en eh, cicloturismo y movilidad cotidiana, pero en términos interurbano. Tenemos ahí dos proyectos que, ojo, a mí me ilusiona mogollón y creo que tiene mucho potencial y me muero de ganas porque empiezan a ver la luz, que es por un lado un visualizador de, de rutas ciclables y que va muy de la mano eh, con desarrollar una, una red nacional de, de vías ciclables en, en el visualizador la idea que es mostrar en, un solo, en una sola página web las principales rutas ciclables que tenemos en España. Hay un montón y las comunidades, las diputaciones están haciendo un trabajo buenísimo pero, ¿cuál es la pega que vemos? Pues que cada una está en su mapa, por supuesto, para la Las administraciones no se informan de la administración vecina. De si creemos que es necesario, al fin y al cabo, a la ciudadanía, lo que es más importante es quien defenda esa infraestructura, si de una comunidad autónoma, de un ministerio o de un ayuntamiento. De lo que queremos es, con que, ese coordinación, recopilación, el facilitar la vida a, a las personas interesadas en, en, pues, en hacerse un viaje en bici, en moverse a pedales. Eh, no solo el reunir la, la información de las ruta, sino mejorar esa información. Vemos que, sobre todo para el cicloturismo, es fundamental no encontrarse sorpresas, saber eh, si vas a ir por carretera, por camino, por senda. Y eso, mira, hoy eh, me ha llevado una alegría enorme, porque no tenía conocimiento hasta ahora de un, de un visor que ha publicado recientemente la, la Junta de Galicia. Existe una infraestructura ciclista de calidad pues detectarlas y ver por dónde las vamos, quién, o quién la construye o muchas veces yo, mira, cada vez tengo más claro que eh, más que construir, lo que vemos no es habilitar y señalizar e informar, porque tenemos ya no solo caminos, o sea, pistas asfaltadas que a veces es que ya no tienen consideración ni siquiera de carretera son caminos vecinales, eh, accesos a fincas que son perfectos para moverse en bici, pasa poquísimo, no podemos claro, no, no van a estar cerrados al, al tráfico al motor, pero de verdad que este fin de semana he estado por la zona de Albacete y es que en, en todo el fin de semana es que yo creo que nos han adelantado tres coches y nos hemos movido bastante por, por asfalto, más de lo que nos hubiera gustado, pero entonces hay que detectar bien todas esas vías tan aptas para movernos en bicicleta y bueno, eso va a exigir un trabajo muy importante de coordinación con, con el resto de administraciones, con comunidades autónomas, con diputaciones para esta red y para, para completar esos huecos de discontinuidades e infraciclistas, las diputaciones tienen un papel fundamental porque estas, estas vías son competencias provinciales. Así que bueno, son retos, pero sobre todo yo creo que personalmente este de, del mapa y de la red de vías ciclistas eh, sí que creo que es donde tenemos que hacer un papel fundamental la administración central y que, y que cuando vayamos avanzando en ello va a aportar muchísimo en esta unidad ciclista, que es lo que queremos todas, Entonces, todas estas cifras de las que estamos hablando es para, bueno, creo que todas las que estamos aquí estamos convencidas de, de, de todos los beneficios y bueno, lo que necesitamos es esas cifras para eh, sustentar estos trabajos e ir convenciendo a cada vez más parte de la población y de las administraciones en que vayamos de la mano en este camino. Eh, yo creo que todas las administraciones lo tenemos claro, no hay marcha atrás, la diferencia es a la velocidad y la ambición a la que avancemos en la, en la dirección que, que todas queremos. Y no sé si me dejo algo importante, pero yo creo que ya me he extendido Bueno, por eso... Si, si hay algo que se acorde, dice, oye, mire, ¿no tenéis algo ahí que, que te ha dejado en el tintero? O algo que no os ha dejado en esto. Ya he visto la última carta con bici, he visto que hacéis mucho hincapié en... Así como otras veces ha sido Renfe Arif, esta vez es Idaez. Eh, la que está en, en muchos párrafos de, de las propuestas y bueno, somos conscientes y otro reto para la oficina de la bici el, el coordinarnos con IDAE y a ver si bueno, el analizar los, los motivos por los que ahora hasta ahora no hay esas ayudas a la bicicleta, eh, bueno poner argumentos encima de la mesa y, y ver si sigamos si adelante con ello bueno, Gracias, Toño. Sobre todo aportar conocimiento y, bueno, ellos tengan sus argumentos y asegurarnos por parte de, de la oficina, oye, que esos que a lo mejor tienen argumentos, que lo que les falta es conocimiento o tienen un, un enfoque que, bueno, que, que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y, oye, está totalmente justificado. Pero, bueno, somos conscientes de que también en el, el, en el apoyo... Ahí habrá que haber un debate también. Si Seguimos aportando, creo, Toño, en, en tres sentidos. ¿no? Eh, yo creo que por un lado os interpelamos, que es algo interesante... Por otro lado, eh, os estamos apoyando con la generación de, y la recopilación de datos, como en este eh, informe, y provocando espacios de debate ¿no? y para ver si realmente algunos de esos bloqueos están justificados o si no sé, seguimos eh, eh, buscando ¿no? eh, algunos. Eh, elementos. De hecho, en, la, en esa red de, de vías eh, ciclistas incorporamos el proyecto Eurovelo, que lideramos junto a las comunidades eh, autónomas. Eh, para dar continuidad al mismo, eh, estamos a, eh, hemos comenzado a hacer el seguimiento de la inclusión de, la, de las vías ciclistas en la red transeuropea de transportes para que esos mecanismos de financiación sean eh, estables y además será en el marco de la presidencia europea española. Por lo tanto, estará eh, ¿no? en, en la Secretaría General de, de Infraestructuras el, el generar ese cambio eh, tan estructural. Eh, y luego, respecto a la, la guía de recomendaciones ¿no? que, que estamos también deseando eh, hacer pública, yo tengo... Eh, una pregunta muy concreta y es que hoy a través del Consejo Superior de Tráfico eh, hemos tenido acceso al primer borrador del Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico y me gustaría saber si la oficina de la bicicleta eh, ya, ya lo ha revisado, o, si, o sea, si la versión que nos ha llegado ya es con vuestra revisión eh, o no y eh, porque nos ha sorprendido que no hay cambios en, la, en el catálogo de señales y bueno, que sigue pendiente la aprobación de la norma 8.2 y C de marcas eh, viales que podría da dar o abrir ¿no? espacio al urbanismo táctico. Y esos tres elementos, ¿no? la red TENTI por ser estructural, la mar las marcas eh, viales por abrir al urbanismo táctico y el catálogo de señales y el, y el reglamento general de circulación por tener una alta incidencia en la movilidad cotidiana. ¿no? Y sí, con estas preguntas abro el espacio de debates y os invito a solicitar turno por el, por el chat. ¿Empiezo yo por alusiones? <risa> vale, a ver, la red TNT, eh, eso... Eh, o sea, es, es una palanca para nosotros. Es decir, Oye, que es que desde Europa nos lo están pidiendo y eso nosotros para, para avanzar en esa red nacional eh, nos viene muy bien para decir que, es que eso nos viene de arriba, ya no es España, es que es Europa el segundo semestre de la, del año que viene asumimos la, la presidencia de España con lo cual ahí yo confío en que sea un, un empujón grande para, para nuestra red nacional. Eh, la norma de marcas viales en tramitación, yo espero ya no tener que volver a tocarla hasta que la vean el web público o sea, ya está en los departamentos que ya la, la tramitación aún tiene que ir a Europa. No sé cuánta cuestión de no, dos, tres, cuatro meses. Eh, pero confío en que ya no haya que tocar nada más. Eh, el catálogo de señales, ese lo hemos hecho desde carreteras. O sea, no es que lo hayamos revisado, es que lo hemos hecho nosotros. Ese, o sea, como va en el ramo de circulación, la tramitación lo está haciendo la DGT pero eso lo hemos hecho principalmente en carreteras, trabajando mano a mano, colaboración total y acuerdo absoluto con, con la DGT, pero ese lo hemos hecho, la competencia en señalización está en carreteras y lo hemos hecho de allí. Entonces, se abre el proceso ahora de, de consultas, todo lo que echéis de menos, decídnoslo, y, y, y además queremos que no sea pues, ahí esta relación fluida que tenemos de, de, eso, de reuniones, de encuentros, eh, no digo que vamos a decir que sí a todo lo que nos propongáis y a lo mejor no estáis de acuerdo con todos los argumentos que os demos, pero que no sea una comunicación de nos enviáis informe o respondemos con informe. Y vamos a comunicarnos para que proponernos queremos saber los argumentos de, o sea, de propuestas. Que, confío que no muchas porque joyos, que creo que hemos incluido casi todo lo de las, las señales de la bici, pero bueno, seguro que algunas nos hemos dejado yo ya tengo alguna en mente que no va en este borrador pero igual, en vez de volver a cambiar el borrador ya la metemos con la, por ejemplo, en el Velocity que Alemania no para, es como que el símbolo de, de Alemania al la bici es el, el ticto del, de la Cargo Bike lo meteremos, no está en este borrador pero ese ya tengo en mente que hay que meterlo para la siguiente versión entonces todas las propuestas que, que queráis hacer al, a las señales que más cardiares, por favor, remitirlas. Y, y ya os digo y luego ya nos reuniremos para analizarlas habrá algunas que por supuesto para adentro, otras no las tendremos claras y otras en principio a lo mejor no nos parecen bien, pero no queremos cerrarnos en banda, a lo mejor de final no nos parecen bien pero una vez que os escuchemos cambiamos de opinión, entonces queremos que este proceso sea muy participado que nos entendamos y, estamos. y oye seguro que al final hay alguna que vosotras queréis que tendría que, que ir nosotras que no, pero que seguro que somos capaces de, de, de por cada parte entender los, los argumentos de, de otros, que, ¿no? que, que, que hablemos el mismo idioma, sabiendo que en bueno, pues, algún punto no estaremos al 100% de acuerdo. Pero es ahora que, pare, o sea, que, que parece que de verdad sale, después de tantos años, o sea, que, que sea un, que marque una diferencia de verdad en, en, en la movilidad ciclista y, y sobre todo que amparemos a los ayuntamientos que los pobres es que eso no les hemos ayudado en nada, o sea, al final se había, tenían o, o cumplir las normas ser valientes y decir, mira, pues me salto el reglamento, pero es que, es que necesitamos esta señal en las ciudades. Entonces, de una vez, a comparar que, que nos pongamos a la altura o incluso si es posible por delante de las necesidades presentes y futuras, y, y ojalá además seamos capaces de estas normas luego, el, el ser ágiles en, en actualizarlas, porque nos cuesta tanto que luego te dejas algo al poquito de aprobarla, se detectan nuevas necesidades, y por la siguiente, ¿qué? ¿Otros 10 años? Eh, entonces, suerte. ojalá no sea así, que seamos capaces de, porque seguro que o nos dejamos algo o surge algo que hasta ahora era, no era posible tener en cuenta. Pero bueno, transmitiros que está todo en marcha, yo lo que me desanima es cuando está parado. Pero cuando lo veo en marcha, ojalá fuéramos más rápido, pero sobre todo que me esté parado. Y que este proceso de consultas es sea, tengamos un, un contacto, Permanente y cercano, que no sea de informe de ida e informe de vuelta. Y vale, bueno, si fueran informes de vuelta ya, ya, nos, ya nos conformaría. Y no lo aplico no especialmente al MITMA, sabes que lo aplico especialmente a la DGT porque no tenemos ni un informe de vuelta, ¿no? Entonces, sí, tenemos reuniones, tenemos conversaciones, pero no tenemos informes de vuelta. Entonces, bueno, eh, solo eh, que, que sabes que, que compartimos no? la, la, la visión, eh, pero que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo que las cosas que se han puesto en marcha eh, se establezcan como prioritarias. Porque sí que, bueno, eh, sentimos que algunos elementos eh, están en marcha, pero son muy urgentes, estudiando la siniestralidad del último verano, por ejemplo, en las carreteras. Doy paso, eh, tienen solicitada la palabra Pedro y después Gemma, ¿vale? Eh, hacer las dos y después eh, seguimos. ¿Me, ¿Me escucháis? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Bueno. Un saludo a Laura, un saludo al resto. <risa> y bueno, Muchas gracias por, por darnos este espacio y, y, y lamento, Toño, sé que eres la imagen invisible de las instituciones en este evento y eso tiene su nuevo precio, el dar la cara, pero bueno, yo como habitante de la ciudad de Madrid... Mmm, lamento tener que decir, ya lo he escrito, digo es que al final el Ayuntamiento de Madrid se va a llevar 70, 100 millones de euros en función de, de estos planes de zonas de bajas emisiones y demás y no va a hacer nada, lo siento. Eh, entonces esos criterios que establecisteis al principio de que en función, si van a repartir los dineros, en función de, de, de que se aplicaran y se ampliaran eh, infraestructura ciclista, pues chico. Os han tomado el pelo o os habéis dejado tomar el pelo. Es así, en Madrid no vamos a tener ni 10 kilómetros, eh, a pesar de que el Estado, bueno, el Estado, Europa, lo va a pagar. Entonces, bueno, bueno al menos que sepáis que, que, que, que nos consideramos engañados. ¿Vale? Gemma, gracias, Pedro. Nada, yo solo... Reflexionando un poco en, con lo que hemos oído, eh, con primero los datos de GA21, del de, impacto de la bicicleta eh, y, y también incluso con, con los de María Jesús eh, o José. Es que, bueno, no tenemos muchos datos para hacer los cálculos, los cálculos no son quizá muy precisos, pero sí que es lo que ha dicho Laura, que, que el, el rango de magnitud es evidente, ¿no? O sea, ya, ya tenemos resultados de que el impacto de la bicicleta es mucho menor al de los vehículos que, tal y como nos habéis dicho, eh, es lo que más eh, aporta. ¿no? Entonces, después de toda esta información y bueno, y lo mismo um, respecto a la contaminación en las ciudades. Con toda esta información tan interesante. Eh, la pregunta para mí es eh, ¿Cómo comunicarla? Porque bueno, aquí al final en estos talleres quizás son más como para elaborar, pero al final somos las 12 personas que estamos en convici o, o, o que estamos interesadas. Entonces es, con estos datos tan interesantes que ya tenemos eh, y que aún se puedan mejorar, ¿quiénes son las personas que los tienen que escuchar? Eh, ¿es, la, ¿Es la población? ¿Cómo llegar hasta ella? O, o quizás es el ministerio, quizás nos interesa más. Eh, eh, identificar a las personas que tienen que realizar estos cambios. Eh, quizás son los dos, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo comunicar esto y a quién? Es lo que se me ocurre. Una pregunta muy interesante, Gemma. De hecho, yo eh, aportaría que estas son las tripas, ¿no? Que aquí estamos, eh, o sea, que no importa que estemos las, las personas convencidas, porque lo que estamos haciendo es construyendo ese mensaje, ¿no? Y que sí, que a la hora de publicar el informe y de difundirlo, tenemos que, que seleccionar muy bien, ¿no? Y de hecho, las administraciones que están participando en cada una de los, eh, de los talleres son clave para esos cambios ¿no? y además eh, añadiría un elemento y es que eh, si, si comparásemos eh, la, la dimensión ¿no? o la, la dotación que ha tenido lo que está generando las toneladas de emisiones a lo, a lo grande en el plan de recuperación, eh, transformación y resiliencia coincidirían con la dimensión económica que se ha aportado al elemento que es eh, la, el grano de arena ¿no? en, en el desierto. Entonces, si, si consiguiésemos invertir esa, esa relación ¿no? y dotar de, la, de los instrumentos, de la prioridad política y de los eh, presupuestos a lo que aporta tan poco a la contaminación eh, y, a, y a la emisión y, y no a lo que está aportando tanto, ¿no? quizá eh, empezaríamos a, a tomar las acciones en el mismo sentido que los objetivos. Porque los objetivos y los discursos han cambiado, pero las políticas y las dotaciones eh, lo han hecho en menor medida o lo han hecho en una, en una dimensión eh, muy pequeña. Toño. Creo que estás buscando, ¿no? Eh, Iría, si puedes eh, conectar el micro de, de Toño. Para ya ya está, ya dejado. está. Es que tengo un lío con la flecha de ratón. Que, bueno, eh, bueno, por alusiones a lo que ha comentado Pedro. Lo primero, Pedro, mmm, yo puedo dar la cara por el, no, por el Ayuntamiento de Madrid. Y como ciudadano, como persona que vive en Madrid, lo siento tanto como tú puedes estar seguro. Eh, en cuanto a las ayudas, el plan de recuperación que ejerce la misma no es para infraestructura ciclista únicamente. De pronto, a los ayuntamientos hay un abanico de posibilidades y eligen a lo dedican. Pues, bueno, han podido elijar el límite castellano, ojalá no hubiera sido mucho más. Pero son otras acciones que el PRTR. Y lo que sí teníamos claro es que queríamos que eh, si se subvencionaba la infraestructura ciclista, que es infra infraestructura ciclista de calidad y que. Creamos que de verdad va a marcar una diferencia, no subvencionar acciones que creamos que no van a tener un, un impacto positivo. Pero luego ya ahí nosotros no podemos entrar en, en decirles que pidan más o menos acciones y si han optado por otros, por, por otras, otros proyectos contemplados en, en ese plan de, de recuperación también. Claro, claro, Yo no voy en contra de que... otros elementos, pero una de nuestras reclamaciones esta semana ha sido que eh, los millones a los que ha renunciado una de las grandes empresas implicadas en el parte del vehículo eléctrico vaya para el sector de la bicicleta eléctrica. El vehículo eléctrico más vendido, eh, que tiene un, una clara eh, aportación a, a los objetivos de, de reducción de, de emisiones, ¿no? O por ejemplo, la, la, la no, o sea, aun coincidiendo la movilidad ciclista con los objetivos políticos estratégicos de la Unión Europea, no ha habido ninguna convocatoria en el marco del plan de recuperación que haya ido exclusivamente dirigida a acciones, proyectos o marcos de políticas públicas ciclistas en el Real Decreto de Eficiencia Energética Aparece la palabra transporte 200 veces, y no hay ni una iniciativa para eh, cumplir los objetivos de cambio modal establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. O sea, estoy hablando de, eh, de, un, de un cambio de dinámica en las, en las políticas eh, públicas contundente. ¿no? Estoy hablando de, de dimensiones y de dimensiones que vayan eh, a, a, a reforzar eh, lo planteado en este taller, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la salud, que es lo que veremos en el, en el siguiente taller. Paco. Hola. Ahora, hola. Ahora, sí. Muy buenas. Pues mira, muchísimas gracias, Laura, Gemma y algunos más que habéis pues, participado y habéis puesto esos importantes... Razones, porque yo soy un poquito más cruel y, y Alfonso, pues acabo de conocerte, eh, no te lo merece, Toño, perdón, no te lo merece seguramente, eh, y como ha dicho otro compañero, pues eh, estás ahí eh, en ese puesto y me imagino que, que algunas veces, pues como yo también te dependo de otra administración, pues sentimos vergüenza ajena y no pasa nada. Eh, hay que ser honesto tirar para adelante... Y ya lo que han dicho mis compañeras, ya no quiero ir. Iba directamente al tema que has nombrado la palabra Albacete. Y luego, si quieres en privado, nos quedamos y me cuentas algo. Porque seguro que la perspectiva de, de, de tu comentario relacionado con, con las vías ciclistas que has comentado, pues nos puede interesar aquí al colectivo de Curva. Y poco más. que Muchísimas gracias por organizar este taller y poco a poco... Iré digiriendo los anteriores porque entre el verano y la feria, pues ya os podéis imaginar. Gracias, Paco. Los que trabajamos en feria, ¿eh? no me el... malinterpretéis los... Que trabajamos no, en no. Seria, ¿eh? y, y además, esto, esto es importante, ¿no? Y es que esto no va contra nadie, ni, o sea, y no. mucho menos contra las administraciones públicas que han comenzado ese cambio, ¿no? Y que, y que lo están haciendo posible y que además lo están motivando en otras administraciones eh, y con otros agentes. Al revés, va a sumar eh, ¿no? esa justificación, esa. Eh, bueno. Ese, ese marco ¿no? y esa importancia que, que tiene. Eh, tenemos unos minutos, no sé si alguien más del, del equipo del proyecto quiere hacer eh, algún comentario. Si no, eh, hago el, el recordatorio. De, bueno, agradezco enormemente eh, a todas las personas que han intervenido, también a las que lo escuchen ahora y las que lo escuchen en, en, el, en el futuro. Eh, han puesto un, un comentario que me ha hecho sonrojar, y, y yo soy, creo que la que me siento afortunada de. de, de de representar a, a Conbici ¿no? y, de, y de la oportunidad ¿no? de generar estos, estos espacios. Y, y entonces os invitamos al siguiente, que será el 20 de octubre, en el mismo horario, de seis y media a ocho y media, hablaremos de, de salud y la vincularemos eh, también a la, a la bicicleta eh, para ir eh, más allá del riesgo, ¿no? Nos, nos dicen que... ¿Qué que podemos hacer cuando salimos? y, y es, ¿no? ¿Qué podemos cambiar con nuestras acciones y con nuestra presencia con las bicicletas para que, para que todo, todo cambie ¿no? y lo haga de una forma eh, contundente o como dice ese plan, realmente transformadora y, y resiliente? Así que muchísimas gracias y, y nos vemos en el futuro y Toño, seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias, Royo, por venir. Venga, chicas. Buenas tardes. Adiós, gracias.